Este sábado 30 de noviembre, no te pierdas el conteo de los éxitos más importantes de la semana. Los du durísimos desde Almacén Almendra Moda Activa, en la carrera 13, número 1740, Granada Centro. Los du durísimos de la semana, solo por Arial y Televisión, porque somos regional.